Justo ayer que no grabé, salí súper bien ahora, caminando, escuchando música. Ahora voy con 10 minutos de retraso. una coincidencia que Grabo, llego tarde, no grabo, no llego tarde. Hey guys. ¿Cómo estás? ¿Muy ah, no está bien? Está bien? Sí, Muy bueno. pero pero ¿Por qué Para eso, justamente hay que Como que las reglas es que nos dijo Andrés, para así, estamos viendo ahora, ¿por qué pasa aquí? La primera que la que nosotros factilizamos porque ahora lo no sabemos ¿Por qué? Porque yo nunca supe que ya varias veces que no teníamos la No, todo el día hay en la Yo la que me había levantado en la la campaña esas condiciones? O sea, cuando se volvió a hacer trinias dijeron ya, la campaña va a bien Claro, pero es que ahora estáis solamente con la demanda y Voy a Ya que fome ahora salir tan oscuro de la pega, todavía no entiendo por qué cambiar la hora y por tan pocos meses. Bueno. Pero bueno, ahora tengo que hacer unos trámites, me juntas con mi polola. un poco atrasado. Debian no en el mercado y ando con el mercado sí. encima. ¿Con el olor? Sí. <risa> ¿Estás cansadita? Sí. Yo también. Es cansan simpático, ¿cachai? Como te veo cansada, yo me canso Y contigo Contigo como... panitutito Panitutito, exacto, <risas> correcto Hola, guaso ¿Cuándo voy a ir para la casa? Bueno, como ya vieron, el miércoles no publiqué eh, Creo que voy a empezar a publicar los jueves ya no sé qué voy a hacer, voy a... Ya no sé qué va a hacer. En esta fría y nublada mañana de miércoles es hora de los comentarios. Pregúntale un árbol. Bueno, hace un día Felicia Morales eh, especifica que la esponja que usa la Monse para lavar la losa es realmente japonés original. Y eh, felicita a VivePix por su talento en los patines En verdad, el bueno, weón no sé. Diego Quevedo dice: Me gusta la nueva gráfica del blog. Que lo diga Diego, es doble piropo porque Diego es un gran diseñador. Y me pregunta: ¿Qué micrófono uso? Y en realidad ahora yo no estoy usando micrófono, pero antes usaba el video micro Tenía ciertos problemas. Y me aumentaba el tiempo de postproducción, así que Chau. me quedé con el micrófono de la cámara. Digital Zoom 6 dice que el final fue épico. Me había comprado esos flashes y que tenían como la opción de control remoto, y pensaba que solamente era para fotos. Pero para mi sorpresa, eh, también sirve para los videos, así que lo estoy empezando a usar. Blog Indómita se sorprendió Caleta de que planchara mis camisas. A me sorprende porque es planchar camisas, no es tanto. yo no creo que sea un gran logro. De todas maneras, muchas gracias. Gen Núñez. Me ningunea el timelapse y solamente se lidera a Suflito. Y Suflito es un vagán, así que te perdono, gente. La Fer eh, me dice que me encanta cuando sonrío en el blog y no extraña, pero ya conocimos a todavía así que súper bien. y Isidora Morales dice que el timelapse es la zorra y se rió mucho con el, los no finales de, de La Monse No sé qué pensaba que iba a ser La Monse pero estaba súper no de acuerdo con lo que pensaba que iba a ser y que no hice. y. José Reveine hace tres días dice lo mejor time lapse, gracias. Eres nuevo, ¿no? Bueno a verte. Belén Montesino hace, hace seis días dice que la once se robó todo el blog. La palta con huevo es lo mejor del mundo. Y te dice que el medir el nivel de ánimo con el edificio más chico de la calle. O sea, yo la comparación la hice con el, el edificio más gris. Pero también como que calza que sea el edificio más chico Mi gran compadre Cristóbal Martínez es una acotación que estoy totalmente de acuerdo Dice, es hora de que el Bravo me pague por el publicidad o por lo menos que se rajen con un descuento cuando vaya Comenta que es uno de los capítulos más honestos No sé qué lo hizo más honesto pero las compadre Y Bastián Cirea hace seis días, mi compadre hermano del alma dice, hashtag mucha le falta ponerse más a lo loco y si, sí, este vlog ha estado mucha chachara si sí, me falta más locura pero como que se me anduvo acabando un poquito eh, estamos más relax estamos escuchando el dulce sonido del agua pasar Uy, después de un día Después de un día súper largo, súper cansador, me veo hasta oscuro. Nada, ojalá tuviera un panorama que es hoy día que me distraiga un poco. Ojalá tuviera eso. ¿Eh? Hoy aprendí que 10 para 2 de la mañana no es una muy buena hora para sacar conclusiones pero siempre es bueno terminar el día con gente que te entrega mucha energía para después hacerte mierda editando el blog. <risa> Lo van a descubrir, mejor confiese. ¿Qué hiciste, weón? ¿Qué okay. existe, weón? Usted sabe de lo que le estoy hablando. Oh. Oh.